Soy Victoria Muñoz del Grado Segundo del Colegio Unical. Hoy les voy a hacer cuatro preguntas a dos personas que tienen mucho valor para mí. Empecemos por mi papá. Papi Churro, ¿cómo ha cambiado el medio en el que vive? la ciudad en la que nosotros vivimos ha estado creciendo mucho, hay muchas construcción nuevas por todos lados. Incluso las casas viejas grandes que habían las están de, tumbando para hacer construcciones nuevas. ¿Cuál ¿Pues crees que es el motivo de estos cambios? Es porque a Armenia está llegando mucha gente de las ciudades grandes como Bogotá, Medellín Cali, y Cali, también mucha gente del exterior. Entonces hay que construir nuevas viviendas para tanta gente que llega acá. Ah, bueno, papi, ¿quién cree que es el culpable de esos cambios? Es la calidad de vida que tenemos en Armenia. Como Armenia es un paraíso para la gente, entonces muchas personas lo están buscando para buscar vivienda acá en la ciudad. Y por último, papito, ¿piensas que va a seguir cambiando? ¿por qué? Sí, la ciudad va a seguir cambiando porque aún hay mucho para, para construir y hay mucho por hacer. La ciudad tiene un potencial muy grande de crecimiento. Mi hermanita. Hola hermanita, te voy a hacer cuatro preguntas. La primera, ¿cómo ha cambiado el medio en el que vive? Armenia ha estado muy calurosa con un sol muy fuerte que yo antes no sentía. Ah, bueno hermanita, ¿y cuál cree que es el, el motivo de estos cambios? Es la época que estamos que generalmente en esta época hace mucho sol con viento. Hermanita, ¿quién crees que es el culpable de estos cambios? En la posición de la tierra respecto al sol, que hace que el clima cambie durante el año. Y para terminar, ¿piensas que va a seguir cambiando y por qué? Sí, el clima va a cambiar como al clima fresco y con lluvia.